UADC informa. Vinculación. Transparencia en la Cuarta Transformación es la conferencia que impartió la diputada federal Tatiana Clutier Carrillo como resultado del trabajo en conjunto que realiza la Universidad Autónoma de Coahuila con la 64 cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados. La diputada federal recalcó que hay una gran diferencia entre la rendición de cuentas y la transparencia, ya que la rendición de cuentas es algo a lo que la ley obliga a los funcionarios públicos, mientras que la transparencia proactiva es ir un paso adelante de lo que marca la ley. Agregó que la ley de transparencia es una de las llaves más grandes para el empoderamiento, por lo que exhortó a ejercer el derecho a la información. La Coordinación de Unidad Saltillo llevó a cabo la Feria de Profesiones Perspectiva Universitaria 2020 para ofrecer opciones académicas de licenciaturas e ingenierías a egresados de bachillerato de la región sureste del Estado. Participaron escuelas, facultades y dependencias de la UADC, así como instituciones privadas, entre ellas el CNCI Saltillo, la Salle, UANI. Universidad Carolina, Universidad de Durango, Instituto de Comunicación Gráfica del Norte, Instituto Universitario del Centro de México, Univas y el Yesec. Cultura La Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural invita a participar en la oferta de seminarios y diplomados que se impartirán durante el periodo febrero-junio 2020. Los seminarios y diplomados son Es esto música, color y composición. Historia del Arte Módulo 2 Historia del Arte Occidental Módulo 4 y La Música en la Baja Edad Media Cantos de Amor Cortés y Divino Para más información e inscripciones comunicarse al teléfono 844-410-2422 en las extensiones 108 y 115 o consultar los detalles en la página de Facebook arroba dpc la Escuela de Artes Plásticas Profesor Rubén Herrera convoca a la comunidad universitaria y al público en general a cursar los talleres que se ofrecerán para los meses de febrero y marzo de 2020. Los talleres son serigrafía, diseño creativo, diseño de vestuario, manos con voz, modelado de personajes, análisis de cine, ilustrando con hilos, ilustrador desde cero, dibujo realista, desarrollo humano y baile moderno. Además, dibujo y pintura, fotografía urbana y de la naturaleza, taller infantil de artes plásticas, marketing para diseñadores, producción de video, ilustración avanzada, dibujo y pintura, pintura realista, canto, encuadernación artesanal y vestuario para teatro. Para más información comunicarse a los teléfonos 844-689-1070 y 844-689-1066 o en la página de Facebook eap.uadec. Calidad académica. La coordinación de la Agenda Ambiental Universitaria llevó a cabo el foro Visión de la Educación Ambiental en la Infoteca de Ciudad Universitaria de Torreón. Se destacó lo referente al programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la responsabilidad de las instituciones de educación, así como el fortalecimiento de grupos académicos interdisciplinarios capaces de abordar, plantear y resolver problemas ambientales para generar una sensibilización hacia la necesidad de cuidar el entorno natural. Se ofrecieron conferencias y se expusieron carteles con las acciones que realizan en cuidado del medio ambiente los comités ambientales de escuelas, facultades e institutos de la Unidad Torreón. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien fincamos el saber.